Hola a todos. Eh, aquí estoy con una nueva entrevista para el Bichólogo. Yo tengo el placer de contar con Silvia, que ella es eh, la coordinadora de, de comunicación de un proyecto muy interesante, eh, el proyecto Jaguarete. Bienvenida uh -huh. Silvia, un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias, Nacho. Un gusto estar acá. Eh, es otra, otra de estas entrevistas internacionales, porque tú estás ahora mismo en ¿Argentina? En Argentina, eh, sí. Soy española, pero vivo en Argentina desde hace un tiempo. Eh, pues uh -huh. esta yo creo que es la segunda que, que, que hago ya a nivel internacional, así, desde otros países. Y bueno, eh, vienes a hablar un poquito sobre todo de, de ese proyecto por el que te conocí, que, que me escribiste contándome un poquito y me pareció también interesante que decidieras hacer una entrevista. Cuéntanos en qué consiste ese proyecto, el llamado del proyecto yaguareté Ajá. Bueno, el proyecto Yaguareté que es jaguar, como se lo llama acá en Argentina, es un programa de investigación y conservación que eh, lidera actividades en el norte de Argentina, sería en dos de las tres regiones donde todavía quedan jaguares en Argentina. Este proyecto lleva ya eh, unos 14 años funcionando y ahora eh, se está expandiendo con más líneas de trabajo y, y más actividades para hacer, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad que tiene pinta de ser un proyecto súper interesante. Eh, yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar con... Creo que es el mayor felino ¿no? de, de Sudamérica uh -huh, y sí. la verdad que tiene que ser un trabajo apasionante. Pero antes de hablar un poquito del proyecto, háblanos un poco sobre la situación que tiene el jaguar actualmente, su, su distribución en, en América, uh -huh. el estado de sus poblaciones, principales amenazas, etcétera. Y bueno, el, el jaguar, como comentabas, es el felino más grande de, de América y lamentablemente está, está amenazado, no es una especie que está en peligro de extinción. Eh, antiguamente se distribuía desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia argentina, o sea, era una gran extensión, y actualmente ha quedado reducida a la mitad en todo, el, en todo lo que es el continente americano, y en concreto en Argentina, donde estamos trabajando con, con este animal, eh, ha quedado reducido a un 5%, es muy poquito, no tener en cuenta que el país eh, eh, tiene una larga extensión, ocupaba prácticamente toda la, toda la región argentina, eh, hasta el norte de la Patagonia y ahora solo queda en el norte de, de Argentina en tres puntos, en las yungas, selvas de montaña que tenemos acá, el Chaco, el gran Chaco argentino y eh, la zona de Misiones, la selva paranaense que engloba todo lo que son las cataratas de Iguazú y toda la selva eh, del bosque atlántico. Eh, es una cantidad muy pequeña de, de jaguares y obviamente el, la principal amenaza eh, que se encuentra con esta especie es eh, la caza. Lamentablemente la caza furtiva sigue siendo... El, el, la principal causa de, esa, de desaparición de esta especie es eh, sumada a la pérdida de hábitat obviamente están desapareciendo las selvas está desapareciendo el, el entorno natural eh, cada vez el hombre está ocupando más el territorio y, y bueno, luego también se presentan otras amenazas concretamente acá en, en la región donde, donde estoy ahora mismo que sería en, en la selva paranaense eh, es el atropellamiento en la carretera Acá hay una carretera que cruza un parque nacional, el Parque Nacional Iguazú, y lamentablemente el turismo está haciendo que eh, haya más circulación de vehículos por esa zona y por ende haya más atropellamientos, ¿no? Pero digamos que la principal amenaza sería eh, la caza furtiva. Sí, yo creo que eso sigue siendo un problema especialmente en, en grandes animales, grandes mamíferos, ¿no? que, uh -huh. que siguen siendo unos trofeos, y muchas veces se consigue de forma ilegal, da igual solo por conseguirlo es una pena. Aquí también, por ejemplo, en, bueno, como sabrás, ¿no? con el lince ibérico, uno de los grandes problemas que tiene también son los atropellos. Sí. Eh, es una pena y creo que es importante que, que haya esa concienciación por parte de la gente. ¿no? Cuando estás en uh -huh. zonas donde estos animales campean, ¿no? pues tienes un poco de, de cuidado. Bueno, uh -huh. el, el jaguar es un grandísimo depredador, ¿no? Un, como tal será un factor, supongo, pues no conozco mucho de la biología del jaguar, será un factor importante en la regulación de los ecosistemas. ¿no? Cuéntanos uh -huh. por qué es tan importante la conservación del jaguar y qué otras especies se pueden ver beneficiadas de, de esos programas de conservación que, que se están llevando a cabo. Uh -huh. Y bueno, el, el jaguar como gran depredador cumple un rol fundamental en lo que es eh, eh, la regulación de, de, del funcionamiento de, del resto de vertebrados que habitan en la selva ¿no? eh, se le considera una especie clave por eso, ¿no? porque eh, digamos que eh, también teniendo en cuenta que el jaguar eh, está en un entorno, tiene que tener un número de presas determinadas en este caso acá tenemos eh, bastantes cérvidos, tenemos tapires eh, tenemos lo que sería como el, el jabalí, el cerdo salvaje acá, el pecarí eh, todos estos animales, eh, digamos que están, si, si el jaguar se encuentra eh, en buen estado eh, estas poblaciones de, de sus presas también van a estar en buen estado y viceversa, ¿no? Va a haber una buena regulación de, de las presas naturales y además obviamente el, el hecho de que el, el jaguar necesite eh, tantos requerimientos eh, va a suponer que el, la conservación de, de este animal va a suponer la conservación de todo el entorno. ¿sí? También por eso se considera eh, especie paraguas, no, va a estar protegiendo a, a, toda, a todo el, el, el entorno ¿no? con el que convive el jaguar. Entonces digamos que eh, muchas veces cuando se plantea la conservación de una especie, eh, no hay que pensar únicamente en la especie, sino en todo lo que eso conlleva, ¿no? en todo su entorno, no solo... Eh, la fauna sus presas, sino también todo el, todo el ecosistema, todo el, el entorno natural, la flora, eh, el comportamiento del paisaje, no la ecología de todo ese paisaje que engloba eh, el, el entorno natural del jaguar. Pues sí, la verdad es que, es que el tema, como bien comentas, el de, de la regulación de sus presas, a veces muchas veces se olvida, no, parece que, que no hacen nada, por ejemplo aquí también en, en, en España se ve mucho con el tema del lobo, ¿no? Que, que los grandes ungulados como ciervos y jabalíes están totalmente eh, descontroladas en las poblaciones, ¿no? ya que no tienen depredadores naturales. Más aún en, en un sitio como, como Sudamérica, que es un punto de biodiversidad y, y son tan importantes, más incluso si cabe eso, esos grandes depredadores. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo siempre digo que, que con el tema de no se puede de la conservación no se puede conservar nada que uno no conoce, ¿no? ¿Cómo crees que es de, cómo de importante crees que es el tema de de la, conservación, perdón, de, la, de la educación ambiental en uh -huh. cuanto a la conservación de los jaguaretes, de los jaguares. Ajá. Eh, bueno, antes decíamos que la principal causa de la desaparición del jaguar era la caza furtiva. Principalmente el, el, el problema que surge es el desconocimiento por parte de los pobladores, de la gente local, de la importancia ecológica que tiene esta especie, es decir, de, de, el valor que supone... Ya no solo ecológicamente, sino también turísticamente o en distintos ámbitos en los que se puede considerar que, que este animal puede ayudar a, a, a la gente, ¿no? a las personas. Eh, falta mucho conocimiento por parte de los pobladores. Eh, hay todavía casos en los que hablas con la gente y sientes miedo, eh, lo ven como un animal muy peligroso eh, y no se dan cuenta que quedan tan pocos y que son tan importantes. ¿no? entonces eh, yo creo que la educación ambiental es un factor vital para eh, la conservación de las especies ¿no? Eh, ya no solo lo, los pobladores eh, locales sino también los jóvenes, los niños que son, son el futuro ¿no? lamentablemente eh, acá muchas veces vas, a la, vas al colegio a dar una charla y les preguntas a los chicos cuáles son sus animales preferidos, lo que sea y te saltan la cebra, la jirafa, el león y es muy triste que, que ocurra esto en un lugar donde todavía tenemos jaguares, ¿no? que, que es un animal súper emblemático y que, y que en otros lugares es tan exótico y tan vistoso, eh, para la gente local eh, no, no ocurre lo mismo. ¿no? Entonces, poco a poco estamos intentando eh, generar ese cambio de visión y sobre todo eh, que, sientan, que tengan un sentido de pertenencia de la especie, es decir, esta especie nos pertenece y nos pertenece a nosotros también esa responsabilidad de cuidarla protegerla y de verla como una especie que, que tienen el privilegio de todavía tener en este país y que si no se que si no se hace algo que si ellos mismos no hacen algo eh, se va a extinguir y va a llegar un momento en el que digan bueno acá una vez hubo jaguares pero ya no hay entonces el, el pequeño cambio en la educación ambiental, pequeño cambio a través de los pobladores, de los niños, de los jóvenes, eh, creo que es un gran cambio a largo plazo para la conservación de estas especies. La verdad que sí, que es una pena que muchas veces en la gente local, ¿no? Pero bueno, no solo allí sino en cualquier parte del mundo, no es capaz de apreciar realmente el valor de, de los ecosistemas, de la fauna, de la flora, de la riqueza natural que tienen cada, en su propia región. ¿no? Muchas veces están más pendientes de lo de fuera que de conservar lo que tú realmente tienes. A mí me pasaba también de pequeñito, cuando veía los documentales de las dos, precisamente de jaguares, de toda Latinoamérica y demás, que muchas veces me sabía mejor los bichos de allí que los de acá. Pero sí que creo que es muy importante, concuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo en que la educación ambiental es muy, muy importante. Y bueno, como parte de vuestro proyecto de conservación, obviamente tenéis que saber más de, de los jaguares, de los jaguares. ¿Qué tipo de investigaciones, qué líneas de investigación estáis llevando a cabo dentro del proyecto de jaguares? Bueno, en el proyecto Yaguareté hay muchas líneas de investigación, eh, abarca muchos eh, campos, es muy interesante porque se puede explorar la historia del jaguarete desde, desde, desde distintos puntos. ¿no? En primer lugar, lo que principalmente hacemos es estudiar la, la digamos, la abundancia y distribución del jaguar a través de monitoreo con, con cámaras trampa, ¿no? estos dispositivos que se colocan en... ...en el monte y disparan foto de cualquier animal que se mueve. Eh, justo ahora vamos a empezar una campaña, esta semana que viene estamos preparando todo... ...para empezar una campaña de, de escenas o no, de, de jaguares para ver cómo se encuentra la población. Eh, queremos superarnos eh, y batir nuestro récord y colocar muchas cámaras en un área eh, bastante grande. Estos monitoreos los hacemos cada, cada dos años... Eh, para, para conocer eh, cómo se comporta ¿no? la dinámica poblacional de estos animales y eh, en el año 2014 hicimos una campaña eh, muy grande que abarcó 320.000 hectáreas con cámaras trampa eh, digamos unas 120, si no me equivoco, 120 estaciones de, de muestreo eh, con cámaras trampa y este año queremos aumentarlo ¿no? y, y ver si podemos superar ese número y ver qué ocurre con las poblaciones, porque actualmente acá en, en Misiones, donde me encuentro yo ahora mismo, quedan aproximadamente 50 jaguares, eh, son muy poquitos, pero eh, se ha visto un pequeño aumento en la población, ¿no? entonces queremos ver si esto continúa o fue un pico de aumento por, por X motivos, pero bueno, esperemos que, que aumente. ¿no? Y otras líneas que estamos siguiendo también están relacionadas con la dieta, dieta del jaguar y de otros felinos, ¿no? que siempre está relacionado, eh, estudio de las amenazas eh, del jaguar, eh, lo que decíamos, eh, las carreteras, atropellamientos en las carreteras, eh, ecología de rutas, se está haciendo un compañero nuestro, ¿no? haciendo eh, diseñando ecoductos, pasa fauna, para evitar estos atropellos, eh, ahora recién está empezando una línea de investigación de la parte de genética, genética de la conservación, para ver eh, cómo afecta eh, la fragmentación del hábitat en eh, la genética de, de estos animales eh, a través de cualquier rastro, ¿no? pelo, feca, de, de los jaguares que se encuentren. Eh, también se hace um, ecología del paisaje a través de sistemas de información geográfica, eh, mitigación de amenazas, de todo tipo de, de, de líneas de trabajo de distintos puntos para poder entender mejor este animal y, y poder conservarlo de la forma más eficiente. ¿no? Creo que es un proyecto integral, ¿no? Pero hay todas sí. y cada una la, eh, eh, las áreas, ¿no? De para mejorar la conservación de, de los jaguaretés. Eh, sí. Y de estos, de estos proyectos o de este proyecto de investigación, ¿cuáles son los principales hitos que habéis conseguido o cuáles son las publicaciones más interesantes o más eh, importantes que habéis logrado dentro del, del proyecto? Y bueno, eh, la verdad, a través de, de este proyecto se ha conseguido eh, la mayor información que se tenía sobre la especie en este país, en Argentina. ¿no? no había muchos estudios previos a, a, a la, al inicio de este proyecto y fue importante el hecho de la generación del proyecto y eh, ir respondiendo poco a poco las preguntas que nos iban surgiendo eh, fue un paso muy grande para la conservación del jaguar en, en Argentina. Además, en, hace, en el 2011 eh, se inició un plan de acción para la conservación del jaguar en la que el proyecto Jaguarete tuvo eh, bastante que ver eh, y este plan de acciones eh, se generó para poder eh, implementar leyes, para poder, eh, digamos, eh, tomar decisiones políticas. Está involucrado también la parte gubernamental, obviamente, y eh, digamos que fue un punto clave para que el Jaguar, por ejemplo, fuese declarado un Monumento Natural Nacional y también provincial en, en las dos regiones en las que estamos eh, trabajando. ¿no? eso este es un punto súper importante para poder también darle valor eh, a la especie, no solo ecológicamente, sino ya desde un punto de vista más amplio y que tenga un, una protección mucho más grande. ¿no? El hecho de que ahora sea una especie eh, protegida como monumento natural hace que eh, digamos haya más posibilidades de crear planes de conservación a, a largo plazo. Ahora digo que os habéis movido mucho y que realmente estáis consiguiendo cosas, que no se queda solo ahí en, en, sobre el papel, ¿no? Sino que realmente sí, sí, sí. La verdad es que además también eh, se me olvidaba decir, eh, hace poquito también en la región chaqueña, eh, en la otra región en la que estamos trabajando, eh, estamos eh, logrando eh, convertir un área eh, bastante interesante eh, en un parque nacional. ¿no? Eh, es el parque nacional el impenetrable entonces gracias a todos estos estudios de decir bueno en esta zona todavía quedan jaguares y es un área propicia para, para la conservación de la especie eh, estamos consiguiendo que se, que se implemente esto y que finalmente sea un parque nacional ¿no? es un paso grandísimo y muy importante para, para la formación de distintas áreas protegidas dentro del país la verdad que es espectacular si conseguís ya que se cree un parque nacional gracias a, a vuestro trabajo, ¿no? que, que parece mentira, que, que supongo que no lo esperarías a lo mejor quizás esa repercusión cuando empezaron, cuando hicieron el proyecto, ¿no? supongo que no se esperaba llegar tan lejos. Una curiosidad que me ha entrado cuando me lo has comentado antes, cuando estáis estudiando los jaguares, ¿hacéis algún tipo de marcaje o, por, o mediante manchas, por ejemplo, de las fototrampas, lo reconocéis por, por el dibujo de las manchas o cómo, cómo hacéis eso? Sí, eh, bueno, eh, al colocar las cámaras eh, lo que conseguimos es el patrón de manchas de, de los animales y cada, cada patrón de manchas es único, el, el, las manchas son como nuestra huella dactilar, ¿no? entonces nosotros podemos identificar a cada uno de los jaguares por sus manchas. Lo que solemos hacer es colocar cámaras en, en los caminos, a los dos lados del camino, de forma que obtenemos fotografía de un costado del animal y del otro costado, así nosotros lo registramos y podemos contar los jaguares, de esa forma podemos contar, eh, digamos, la, la abundancia y luego a la hora de ver eh, su distribución o el, la necesidad que tienen los, los jaguares para desplazarse, el espacio que necesitan, eh, lo que hacemos es colocarles ya un, un collar GPS. Uh -huh. a ver, veo que tenéis todo controlado. <risa> Bueno, por, por lo que he estado yo ahí investigando un poquito, creo que hay un, un macho que es bastante especial para el proyecto, ¿no? Que se llama, si, si no me equivoco, Aratiri. ¿Cuál es la historia Eso y por qué es. es tan importante ese macho para el proyecto? Bueno, este macho empezó a ser eh, famoso dentro del proyecto y, y un poquito más allá eh, por, por una historia muy interesante que ocurrió, que esto eh, viene desde el año 2010, cuando eh, una familia de ganaderos nos avisa de que habían tenido un, un caso de ataque, de depredación, ¿no? eh, un, un animal estaba depredando sus vacas, acá es eh, más o menos común que ocurra, no es muy continuo ¿no? pero eh, cada tanto ocurre, entonces. Se comunican con nosotros, nosotros lo que podemos hacer es colocar cámaras trampa para eh, ver si efectivamente se trata de un jaguar o se trata de un puma o de cualquier otro depredador. Entonces nosotros al colocar estas cámaras registramos a distintos eh, animales, había un puma y había dos jaguares, entre ellos eh, aratiri. Esto quedó ahí. Eh, bueno, la familia quiso proteger al animal de alguna manera, ¿no? porque eh, se, Cuando ocurre un, un caso de estos, un ataque al ganado, rápidamente mucha gente se entera y eh, avisan a cazadores y demás que quieren entrar a la, a la propiedad de la gente para cazarlo y eh, llevárselo como trofeo. Esta familia nunca accedió a eso, no accedió a sobornos, eh, rechazó rotundamente este tipo de, de sobornos y decidió proteger a la tirí de alguna manera, es decir, que nadie entrase a su territorio y eh, con el tiempo eh, esta familia empezó a participar también de actividades de eh, concienciación, de relacionadas también con, con el jaguar, ¿no? como que lo tomaron como algo propio, algo que tenían que proteger, estaban empezando a darse cuenta del valor que tenía eh, esa especie y fue un paso grande. Después de eso el año pasado, eh, unos guardaparques nos avisan de que en el Parque Nacional Iguazú eh, habían encontrado un tapir eh, cazado, ¿no? con, con eh, indicios de que algún gran depredador, un puma un jaguar, lo había, lo había cazado. Fuimos allí, estuvimos viendo todo lo que había, se si había huellas, el tipo de mordida ¿no? que, que tenía el animal, y colocamos una cámara trampa con video. Ahí pudimos ver a Aratirí que estaba ya dentro de un parque nacional, digamos que había pasado de estar en una zona eh, eh, habitada por personas a irse hasta el parque nacional a cazar sus presas naturales, ¿no? que son los tapires. Entonces, esto nos, nos, nos dio como una visión de esperanza de que si le damos una oportunidad a la especie, esta puede eh, vivir y puede, la podemos encontrar en lugares como, como un parque nacional, ¿no? y haciendo su vida normal y sin volver a interponerse en la vida de, de los productores. Así que fue un ejemplo muy lindo que tuvo esta familia y fue un ejemplo muy lindo para mostrar que estas cosas ocurren. ¿no? Muchas veces los ganaderos se piensan que el jaguar una vez que ataca al ganado... Eh, va a seguir y va a seguir y va a seguir y le va a matar a todos los animales, es una gran pérdida, es ¿cierto? Pero eh, se puede ver que, que se pueden tomar otro tipo de medidas y que el animal eh, puede volver a su a su entorno natural y que todos salgan ganado, ganando, evidentemente. Bueno, es una historia muy bonita y muy inspiradora, ¿eh? parece casi, sí, sí. casi de película, lo mejor sí. es que sea real. Bueno, pues hemos estado hablando un poquito de, de lo que es el proyecto Jaguar ID. vamos a hablar un poquito ya de forma un poquito más aplicada, ¿no? Un poco de ti, cómo has llegado a, al proyecto y demás. Uh -huh. Tú, eh, ¿cómo llegaste? O sea, tú, no sé si estuviste desde el principio o entraste en algún momento del proyecto, ¿cómo entraste? ¿Cómo, entraste, cómo te pusiste en contacto? ¿Habías colaborado antes con ellos? Cuéntanos un poquito cómo llegaste uh -huh. tú al proyecto Jaguar ID. Bien, eh, yo la verdad siempre había querido trabajar con jaguares, no era como mi sueño. Eh. Como comentabas, eh, tú eh, decías que eh, ver a un jaguar era como algo así, yo también lo veía así realmente y era para mí era mi sueño. Y mmm, en el año, eh, yo no entré desde el principio porque el proyecto ya lleva eso 14 años, pero fue en el año 2013 yo vine para Argentina y eh, empecé a buscar eh, trabajo, como bióloga por acá, eh, no sé, yo quería trabajar con jaguares y bueno, investigando descubrí el, el proyecto Jaguarete justo, eh, al mes siguiente eh, empezaba una campaña de cámaras trampa donde necesitaban voluntarios, entonces yo de cabeza fui y, y dije bueno, ¿dónde puedo ayudar?, ¿qué puedo hacer?, quiero trabajar con jaguares. Y bueno, empecé en la campaña de Cámaras Trampa colocando un montón de cámaras, analizando datos, eh, ayudando a colocar los collares GPS, eh, todo este trabajo de campo ¿no? que, que requería de, de ayuda voluntaria. Y poco a poco me fui integrando en el proyecto y viendo que eh, líneas de trabajo eran las que más, eh, más me convencían o más eh, sentía yo que, que podía aportar. ¿no? Entonces ahí ya me metía en la parte de comunicación, de educación ambiental, que era todavía una línea que, que no, no había sido eh, explotada ¿no? de por decirlo de alguna manera ya había comienzos de toda esta parte pero era más eh, de la parte de investigación, faltaba esta parte más social y de comunicación a, a la gente Muy interesante, o sea que comenzaste a partir de un voluntariado y poco a poco fuiste, sí. fuiste entrado, ¿no? que parece muchas veces que, que los voluntariados son para hacer un un mes y luego te olvidas, ¿no? sino que realmente si la implicación es buena, incluso en determinadas ocasiones como es tu caso, puedes llegar a terminar trabajando ¿no? en la misma, uh -huh. el mismo proyecto en el que estabas. Bueno, nos has comentado que estás dedicada a temas de comunicación, de hecho eres la coordinadora en comunicación y difusión del proyecto, ¿verdad? ¿En qué consiste ese trabajo? Uh -huh. Sí, y bueno, principalmente el, eh, consiste en, en transmitir y transferir toda la información científica eh, a, a, la, a la población ¿no? o sea, toda la, toda la información científica que se genera que, que es mucha afortunadamente eh, poder, digamos eh, transmitirla y transferirla de una forma en que la gente eh, todo el público en general pueda entenderlo y pueda comprender la importancia de todo esto que se está haciendo, ¿no? que todo, todo lo, las investigaciones no queden en un artículo científico y se guardan en un cajón sino que todo esto tenga eh, también un poco de... que haga eco a la sociedad y que se sienta parte de la sociedad de, de todo esto que se está haciendo. Entonces, bueno, eh, la idea también fue empezar a utilizar eh, todo este tipo de, de, de herramientas que nos da la tecnología, ¿no? Todas las redes sociales, eh, las páginas web, vídeos, video, YouTube, lo que sea, todo ayuda... A que, a que toda esta información la gente la conozca y sea accesible para todos. Eh, se creó una página web del proyecto eh, donde todo el mundo puede ver eh, información sobre la especie, algo más eh, general, hasta artículos científicos que se pueden descargar para biólogos que estén interesados en, en el tema, eh, galería de fotos donde podemos subir todas las fotografías que sacamos con las cámaras trampa, eh, vídeos también de, de los jaguares, de otra fauna que, que podemos encontrar, digamos que poder facilitar a, a todo el mundo todo lo que nosotros obtenemos ¿no? porque muchas veces se puede quedar ahí y no sirve para nada que se quede ahí, entonces la importancia de que todo el mundo lo conozca eh, bueno, también a través de Facebook eso, eh, Esa herramienta nos sirvió muchísimo Por ejemplo, para contactarnos directamente Con las personas que podían tener Un, ca un caso de conflicto ¿no? Un ganadero nos avisa eh, He visto huellas de jaguar en mi, en mi chacra En mi terreno eh, Entonces nosotros podemos ir rápidamente Y poder ayudar no Es una herramienta muy rápida eh, De comunicación y, y eso nos ayuda tanto a nosotros como a ellos A que podamos seguir Conservando al animal la verdad que yo creo que es una labor muy importante y que muchas veces los científicos, bueno, ya los científicos, los proyectos científicos, en particular, eh, adolecen de ella. Es decir, que, que muchas veces la, la, la información que se recaba, que es muy importante, tanto a nivel de conocimiento como de conservación, etc., no llega a la gente. ¿no? Y creo que hay, a veces hay una brecha, que afortunadamente, gracias, como tú comentas, a las redes sociales y a la labor de gente como tú, esa brecha es cada vez menor ¿no? Pero sí que, sí que es cierto que es una labor que yo creo que hace mucha, mucha falta y que se ha descuidado durante muchos, muchos años. Uh -huh. También hemos hablado un poquito de Educación Ambiental y creo que también realizan actividades de Educación Ambiental. Cuéntanos un poquito en qué consisten esas labores de Educación Ambiental respecto al jaguarete y a quiénes van dirigidas principalmente. Uh -huh. Y bueno, en la parte de Educación Ambiental eh, nos enfocamos en todas las personas, ¿no? Eh, hacemos actividades con distintas edades, por ejemplo, con eh, con los más pequeños eh, tratamos de dar charlas en escuelas, hacer actividades eh, que, que toquen el tema de la conservación, de la biodiversidad, que, que aprendan conceptos eh, teniéndolos en, en su propio entorno, ¿no? que entiendan que en su entorno tienen todo eso, cómo pueden ayudar a ellos a, a conservar la especie, a conservar el entorno y a, a que generen esa visión, ya que no, no tengan que cambiar de visión, sino que ellos mismos empiecen a eh, visualizarlo desde el principio como algo importante. Luego para los más grandes es más complejo, ¿no? Hay que eh, hacerles cambiar de visión y hacerles ver los puntos positivos siempre eh, de, de la conservación del jaguar, que como decía al principio, en muchas ocasiones lamentablemente sigue siendo un objeto de miedo, de... Eh, yo que sé, de querer matarlo y demás, entonces tratar también a través de distintas actividades, charlas, participaciones, eh, capacitaciones en, en que el, eh, estas personas se comprometan con la especie. Hay una, una parte que va muy ligada a la educación ambiental, es eh, la creación de un grupo de colaboradores eh, que se trata de un grupo, una red de voluntarios que eh, los capacitamos para que eh, aprendan a encontrar rastros de jaguar, eh, ya sea eh, fecas, huellas, lo que sea, cualquier indicio, para luego nosotros poder utilizarlo y saber por dónde es que se mueven estos animales, ¿no? Hasta dónde, qué territorio abarcan y demás. Entonces, con estas capacitaciones, lo que logramos también es hacer una, digamos, una extensión rural, eh, un, una educación ambiental al entorno rural, a la gente que realmente está más en contacto con este animal para que conozcan la importancia de tener este animal y que además ellos se sientan parte de este proyecto ¿no? de poder ayudar y de decir, bueno, acá eh, hay huellas de jaguar eh, y estas huellas van a servir para crear un mapa en el que se indique hasta dónde llega la distribución del jaguar. Esa parte que es, eh, forma parte de lo que comentaba, ¿no? un grupo de colaboradores eh, que inicialmente se inició acá en, en Misiones y ahora recién se está llevando a la región chaqueña, a otra a otra zona donde todavía quedan jaguares, eh, está haciendo que eh, más personas se involucren en la conservación de la especie y más personas se sientan parte de, del proyecto de conservación. La verdad que veo que está haciendo es una labor muy intensiva, ¿eh? Sí. Muy, muy sí, es un trabajo duro a pulmón sí. y complicado, pero, pero está bueno. Bueno, la verdad es que es un proyecto, además es muy interesante, es un proyecto muy grande. Ya has comentado que son 14 años ya trabajando en ello y, y has comentado un montón de áreas distintas en las que estás involucrado. ¿Cuántas uh -huh. personas estás trabajando de forma directa o, y también indirectamente en ese proyecto? Bueno, bueno directamente en el grupo eh, del proyecto Jaguar somos unas 15 personas. personas. 15 personas que estamos trabajando directamente en estas distintas líneas de trabajo que comentaba antes. Pero indirectamente trabajamos con un montón de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, eh, guardaparques, eh, colaboradores, como he comentado, ¿no? que pueden ser eh, también guardaparques o, o ganaderos que nos ayudan, nos echan una mano siempre, voluntarios, o sea, al final, hay cientos de personas que están detrás de este proyecto, ¿no? También tenemos unos colegas en Brasil, eh, que son de un proyecto que se llama Carnívoros de Iguazú, que trabajan en conjunto con nosotros porque eh, nosotros tenemos frontera con Brasil y los jaguares no entienden de frontera, entonces sabemos que cruzan la frontera de esa forma, nosotros tenemos que trabajar sí o sí en conjunto para poder estudiar a estas poblaciones. Bueno, trabajamos también eso binacionalmente con, con Brasil, eh, también ahora estamos empezando a trabajar con Paraguay porque tenemos frontera en la otra región. Entonces, digamos que indirectamente son muchísimas personas las que participan en este proyecto y la verdad que es algo muy lindo, muy bonito porque eh, hace que sea un proyecto global, digamos que, que abarque un montón de, de gente y eso suma también a, a motivar a más personas a que a que se sumen en la conservación del jaguar. La verdad es que sí, que es eh, impresionante la cantidad de gente que estamos viendo el jaguar y gracias al trabajo que estáis realizando con él. Ah, una pregunta que seguro que, que muchos nos estamos haciendo, yo el primero. ¿Cómo es el trabajo con un jaguar? Eh, eh, ¿Tenéis mucho contacto y esto con ellos? ¿Es casi todo por fototrampas? Me supongo algo de contacto, ahora tenéis que tomar, por ejemplo, muestras genéticas o a lo mejor simplemente es por excremento, no se sé, tomaréis muestras de sangre. Cuéntanos un poquito cómo es ese, ese trabajo con un animal tan fascinante como es el, el jaguar. Bueno, principalmente sí que es verdad que trabajo, trabajamos eh, a la distancia, ¿no? O sea, a través de las cámaras trampa para no interferir tampoco en su, en su vida, eh, pero también en, en otras ocasiones tenemos que eh, colocarles el collar GPS eh, al, al jaguar eh, eso lo hacemos, no siempre, no lo hacemos cuando podemos, hacemos campaña también de, de colocación de collar GPS, si tenemos suerte y podemos... Eh, capturar un jaguar para colocarle el collar y, y hacer el, el monitoreo por, por satélite, pero es, es complejo, ¿no? es muy difícil y bueno, en esos casos en los que estamos tenemos contacto directo con el animal hay que seguir un protocolo muy riguroso eh, trabajamos con un grupo de veterinarios también en el proyecto, ¿no? somos biólogos y veterinarios principalmente y eh, ahí hay que tener eh, hay que ser muy eficiente hay que ser muy rápido muy cuidadoso y hacer todo a mínimo detalle, ¿no? entonces eh, siempre antes de, de trabajar con el animal tenemos una reunión previa para saber qué papel tiene que hacer cada uno en ese momento porque es cuestión de minutos el tiempo que tenemos para hacer cualquier estudio que tenemos que hacer del animal mientras se coloca el collar, ¿no? sacan cadenas, si sacan pelos, medidas del diente, de la, de la huella, eh, vemos si tiene alguna herida, todo esto lo tenemos que hacer a contrarreloj y con sumo cuidado para que, eh, el, para que ni el animal ni nosotros eh, corramos peligro, ¿no? Eh, pero efectivamente ese momento ¿no? en el que estás tan cerca de un animal eh, así tan, tan imponente, la verdad es increíble, ¿no? No, no hay palabras para describir eso y, y es muy lindo el trabajo, es muy lindo, pero obviamente también... Eh, hay que tener mucha paciencia mucho cuidado y al mínimo detalle uh -huh. me, gusta, me gusta que lo has contado así porque muchas veces cuando se piensan los biólogos parece que estamos ahí con los animalitos y tal y mira qué bonito y tal, y si no realmente muchas veces cuando trabajas en contacto con ellos precisamente tienes que minimizar ese contacto ¿no? por, por claro. su seguridad y bueno en este caso con un animal como el jaguar, con la vuestra ¿no? porque si, si se despierta mientras que lo estáis manipulando, puede ser un, un grave problema, uh -huh. tiene que ser impresionante tener la primera vez que te encuentras con un, con un jaguar. ¿Tú recuerdas la primera vez que, que viste uno? Y no es tan fácil ver jaguares. Bueno, aunque sea por fototrampa, porque yo he trabajado también no, fototrampeo sí, sí, sí. con, con, con lobos y cada vez que veíamos alguna cosa que podía ser un lobo, aquello era como una locura. Claro, yo me acuerdo perfectamente del primer día que salí al campo eh, a colocar cámaras y vi una huella. Wow. O sea, eso ya fue simplemente ver una huella en el barro marcada eh, para mí fue un momento, después obviamente empiezas a ver un montón de huellas y no le das tanto valor, tanta importancia, pero la primera vez que vi una huella de jaguar, no era enorme y tan bien marcada, no, me saqué una foto con la huella, todo, era un show, ¿no? Y es, es impresionante entrar en su mundo y saber que, porque en el trabajo de la selva lo que ocurre es que, obviamente sabes que los animales están ahí, que te están viendo, pero tú no los estás viendo y ese también es un, un punto de adrenalina, ¿no? de entrar a la selva y saber que andan por ahí eh, también nos ocurre cuando colocamos las cámaras trampa, que alguna vez hemos colocado una cámara eh, y bueno, y a, al, al rato, a unos minutos, cuando vamos a revisar la cámara vemos que habíamos colocado la cámara y a unos minutos había pasado el jaguar por ahí o sea, <risa> esa, esas sensaciones son increíbles, ¿no? inexplicables y dan más ganas de seguir trabajando con esta especie por lo mágica también que es bueno pues después de lo que estás contando seguro que hay muchos de los lectores que ya están preparando la maleta así que cuéntanos un poco cuáles son los, los roles que un biólogo puede desempeñar en un proyecto del tipo de, de este que tenéis vosotros no ya solo a nivel de investigación porque por ejemplo tú estás en temas de comunicación no eh, cuéntanos mm -hmm. un poquito qué, claro. qué papel puede tener un biólogo y qué, distinto, en qué distintas eh, eh, funciones podría desarrollar dentro de un proyecto tan grande como es el proyecto de Aguarte. Pues mira, yo te digo que creo que las opciones son infinitas, infinitas. Hay tantas cosas que se pueden hacer en torno a una especie, como puede ser el jaguar o una especie amenazada, que, que es cuestión de plantearse uno mismo qué es lo que mejor se le da, y ver cómo lo pueden encajar en, en ese trabajo, ¿no? En, en, la, en la función de un proyecto de conservación de una especie. Eh, como decía antes, en nuestro grupo de trabajo hay genetistas, hay expertos en sistema de información geográfica, hay expertos en eh, mitigación de eh, atropellos en las carreteras. Vemos que hay un montón de, de líneas distintas y muy dispares que todas confluyen en lo mismo, ¿no? En la conservación del jaguar. Entonces... Eh, yo lo que digo es que si se plantean eh, en concreto que, que, por ejemplo, cualquier especie amenazada, ¿qué es la parte que a ellos más les motiva? ¿O qué, qué, en qué creen que pueden ser eh, mejores? ¿O yo qué sé, tener eh, más eh, creatividad en un tema que tal vez no se ha tocado mucho? Eh, que, que investiguen bien y que vean por dónde pueden el meter su, su línea predominante para poder hacer, un, conformar un grupo, ¿no? Porque eh, un proyecto de, de conservación tiene que tocar muchísimos aspectos y cuantos más aspectos mmm, toque, más completo va a ser. Entonces, las posibilidades son infinitas, infinitas. Y a ver, en un proyecto tan grande como este que estamos viendo, que, que la verdad que involucra a tanta gente, tanto directa como indirectamente, ¿Cuál es el reto más importante al que os habéis enfrentado de cara a desarrollar ese proyecto? Reto importante, realmente el reto importante está, todavía queda ¿no? a largo plazo porque nuestro, digamos, el objetivo, la meta de este proyecto es que acá en Misiones, en esta región donde quedan 50 jaguares eh, logremos llegar a una población de 200. El reto es muy grande. Y no depende de nosotros, no depende de todo el mundo. Depende de, de, de las decisiones políticas que se tomen, depende de los ciudadanos, depende de eh, todo el trabajo que podamos seguir desarrollando, de los apoyos que recibamos. Entonces, eh, digamos, ese es un reto súper importante. Otro reto creo que es eh, generar ese cambio en la gente. Generar el cambio de visión, el cambio de chip. De decir, bueno... Eh, es, el jaguar es una especie que tenemos que proteger ya, está eh, en grave peligro y si no hacemos algo ya eh, va a desaparecer. Generar ese cambio grande en, en la gran parte de la población, eh, yo creo que es un reto que bueno que estamos intentando eh, ir cambiando, ir generando esa conciencia, ir generando esa también información para ayudar a que a que todo cambie. ¿no? Pero son retos muy importantes. ¿eh? os deseo toda la suerte del mundo porque son importan retos importantes, difíciles, pero creo que merecen mucho la pena. Bueno, otra cosa que también seguro que se está preguntando a la gente es si hay alguna forma de colaborar con vosotros. Tú has dicho que hiciste un voluntariado. ¿Se puede seguir haciendo voluntariado? ¿Dónde hay que contactar? ¿Se pueden hacer aportaciones económicas al proyecto? Cuéntanos un poquito qué, qué son las vías de, de apoyo que se os puede dar. Bueno, eh, sí, cada tanto eh, puede haber voluntariado, eh, normalmente eh, se buscan voluntarios cuando hacemos campañas de, de cámaras trampa o campañas de colocación de collares, que esto se haría cada dos años, eh, nosotros siempre lo avisamos en, en la página web o en, el, en las redes sociales, en el Facebook del proyecto que se llama Proyecto Yaguareté o eh, Facebook barra yaguarete. Eh, ahí anunciamos todo, ¿no? cuando necesitamos voluntarios para las campañas o cuando necesitamos también voluntarios para eh, eh, meter datos, ¿no? eh, todos los datos que conseguimos a través de las cámaras o a través de los puntos GPS, todo eso hay que procesarlo y siempre son muchísimos datos, con las cámaras trampas son cientos de miles de fotos eh, que tenemos que ir procesando, así que eh, para eso siempre se necesita ayuda y y obviamente el ofrecimiento de la gente que quiera colaborar. Por otro lado también, obviamente todo este trabajo requiere, desgraciadamente es muy costoso, ¿no? cada cámara trampa cuesta su dinero, eh, además acá lo tenemos que comprar en dólares, así que se complica mucho más. Eh, y bueno, todo el mantenimiento de, de la 4x4 que siempre se rompe, siempre. <ríe> eh, todo tipo de, de, de equipo que utilizamos para trabajar es costosísimo, así que siempre andamos buscando un apoyo, una ayuda. Eh, la gente puede hacer sus donaciones, gente puede formar parte de alguna manera del proyecto Yaguareté. Estamos creando ahora el Club de Amigos del Yaguareté, que consiste en... Crear un grupo de gente que colabore de alguna manera como quiera o como pueda eh, con este proyecto. ¿no? No, no tiene que ser solamente económico, también puede ser material. Por ejemplo, hace poquito eh, una persona que tenía una empresa metalúrgica eh, se dedicó a hacer cajas de metal para proteger las cámaras trampa porque nos las robaban. Estas cámaras en el monte las ven los cazadores furtivos y se las llevan. Entonces eh, construyó, no sé si 40 cámaras, 40 cajas, perdón, de metal y nos las mandó por correo, entonces eso es un aporte eh, buenísimo eh, después otra no sé, otro tipo de donaciones puede ser pilas para las cámaras trampa que parece una tontería pero es un coste muy, muy alto para lo que necesitamos nosotros y bueno, luego está el aporte económico que tanto empresas como personas pueden aportar actualmente acá en Misiones son muchas las empresas que eh, quieren tener digamos una, una visión de conservación, quieren aportar a proyectos eh, de conservación de la zona y se comprometen con nosotros, eh, eh, yo que sé, haciendo exposiciones en, en hoteles o aportando económicamente también al, al proyecto, digamos que hay muchísimas formas de, de colaborar y todas cada una de ellas es un granito de arena que... que nos ayudan muchísimo a poder seguir con este proyecto. Así que bueno, en la página web que tenemos, proyectosyaguaret.org.ar, y en el Facebook tienen todas la, toda la información para la gente que quiera hacer su aporte, su donación, eh, que quiera también comunicarse con nosotros, preguntarnos, lo que sea, estamos a disposición y en todo lo que podamos ayudar, ahí estaremos. Genial, espero, espero que recibáis muchas llamadas y muchas aportaciones, porque la verdad cualquiera puede aportar por poquito que sea no dais medios uh -huh. para que sea posible ya sea de voluntariado material, apoyo, difusión etcétera ya bueno, para finalizar, te quería pedir que le tienes un consejo, que hubiera estado sometida en este mundillo, a toda esta gente a todos estos lectores que les gustaría trabajar en el ámbito de la conservación con especies amenazadas uh -huh. pues yo aconsejarles eh, en primer lugar que no que no pierdan su sueño, que se puede, que si uno persigue un, un sueño de querer trabajar con una especie concreta, eh, puede hacerlo, siempre hay que buscar la forma, no y no, nunca venirse abajo, y también que piensen, eh, como decía antes, eh, de una forma amplia, ¿no? que piensen a lo grande, que no piensen específicamente en la especie y el, en algo bien concreto, sino en todo lo que eso engloba, porque ahí va a encontrar un montón de soluciones, un montón de ideas en las que puede encaminarse eh, para poder trabajar con esa especie en concreto. No, no, no tiene que ser el punto central, sino eh, mirar desde fuera, tener un pensamiento holístico y de esa forma poder eh, desarrollar un proyecto completo y muy amplio para poder eh, conservar a la especie en cuestión. Y sobre todo ponerle mucha pasión, porque es verdad que, que normalmente en el tema de las especies amenazadas siempre hay muchos obstáculos, ¿no? pero una vez que ya se pasa toda la gincana, eh, el, el resultado ¿no? el, es muy gratificante y no, no tiene precio. Entonces, eso, ponerle mucha pasión, muchas ganas y, y creer en ellos, sobre todo eso, porque es la única forma ¿no? cuando uno cree en algo. Que, que, que se pueda hacer, que se pueda lograr. Así que yo creo que, que es posible cualquier especie que se encuentre amenazada dar un pasito más adelante y, y lograr al menos un pequeño cambio, po, poquito a poco, eh, lograr un gran cambio en, en estas especies. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que siempre hay que perseguir lo que uno quiere y se puede conseguir, se puede. Uh -huh. Bueno, pues con este mensaje tan optimista y tan apasionado que nos has lanzado nos despedimos ya quiero agradecerte muchísimo que nos hayas encontrado un rato que sé que estabas muy atareada que hayas encontrado este ratito para, para hablar con nosotros que compartas tu experiencia creo que ha sido una entrevista muy muy muy interesante bueno, por lo menos para mí que además te digo siempre he sido un apasionado de, de, de este tipo de fauna y, y el hablar en primera persona ahora que nos cuente en primera persona su experiencia creo que es muy interesante muchas gracias de verdad ha sido un placer tenerte aquí y estamos en contacto bueno, muchas gracias a ti Nacho por, por este espacio, eh, por haberme dado la posibilidad de contar y de transmitir todo esto y poder contagiar también a la gente eh, eh, que realmente hay, hay proyectos de, de conservación o proyectos dentro de la biología que, que pueden ser muy muy inspiradores, que animo a todo el mundo a que, a que persiga su sueño y que... Y que trate de, de, de trabajar en, en algo que realmente le, le motive, le inspire y pueda generar cambios importantes. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nacho. Y sí, seguimos en contacto y esperamos eh, pronto tener noticias nuevas. Ya les contaremos si, si mejoramos la población de favores en Argentina. Seguro que sí. Invitar a toda la gente que está viendo la entrevista, que está leyendo el post o que está escuchando el podcast que visiten eh, vuestra página y si hace falta se pongan en contacto con vosotros. Muchas gracias Silvia, un placer. Muchas gracias. Hasta luego.